No te pierdas este video donde hablamos del autocompromiso que vas a precisar para alcanzar la meta de la cima la gloria ¡Muchas gracias! ¡Sí! ¡Hey! ¡Nos vemos en el próximo video!